La noticia como debe ser. ¿Cómo debe ser. 8 de la mañana con 5 minutos, 8 horas cinco minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en la región insular de Galápagos. Una serie de decisiones se han adoptado por parte del gobierno y también por parte de las autoridades del Ministerio Público y la Función Judicial luego de la denuncia de una supuesta red de corrupción en las empresas estatales denuncia que ha generado inestabilidad en los puestos en las gerencias además de recambios gerencias de las empresas públicas como CENEL como Selec. Empresa Pública, CELEJ. A propósito, acabamos de dialogar con el ingeniero Gonzalo Uquillas hace pocos minutos, el gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador, Empresa Pública, CELEJ, que es la encargada con las unidades de negocios de la transmisión y la generación de la energía eléctrica que abastece la demanda a nivel de todo el territorio nacional. Él ha garantizado, ha manifestado a través de nuestros micrófonos, de que no habrán apagones. Hay eh, una compra de energía eléctrica a Colombia para suplir el 10% de la demanda, de la demanda ecuatoriana. El 90% de esa demanda de energía está cubierta con la mayor parte de energía, proveniente de energía hidroeléctrica que generan las centrales hidroeléctricas y una parte pequeña por centrales termoeléctricas que son de generación a través de combustibles. Y un 10% eh, suple eh, esta compra de energía desde Colombia. Pero eh, hay una cantidad de elementos que se deben analizar, porque una de las voces que ha puesto eh, La Pica en Flandes ha sido eh, la de Gelacio Mora, que es el vocero principal representante de la organización ciudadana denominado Tejido Social de Guayaquil. Este movimiento ciudadano eh, ha estado permanentemente haciendo un seguimiento eh, sobre la defensa de los consumidores de energía eh, cuando eh, durante la pandemia, por ejemplo, eh, se incrementaron las tarifas de consumo eh, sin ningún tipo de razonamiento lógico y, y sin ningún tipo de sustento técnico eh, está eh, conmigo y está con la audiencia de Noti Hoy a nivel nacional, eh, Gelacio Mora él es el vocero representante de Tejido Social de Guayaquil Gelacio, bienvenido, muchas gracias ¿Cómo ha mirado usted eh, esta serie de denuncias que han provocado remoción eh, de gerentes de, por ejemplo de la EMCO, de la empresa eh, de empresas públicas eh, el señor Hernán Luque ahora mismo no se encuentra en el país eh, se han cambiado los gerentes de CENEL de Flopec y, y también de CELEC empresa pública además de algunos otros aspectos relacionados con Petro Ecuador. Eh, acaba de decir el gerente de CELEC que se han detectado indicios de irregularidades en eh, algunos contratos durante los siete meses eh, en qué duró la administración anterior en Empresa seleg Empresa Pública. ¿Qué nos puede comentar sobre eh, estas consecuencias que ha tenido la denuncia realizada por el medio digital La Posta, en el que estarían involucrados varios actores, incluido mencionado, digo yo, mencionado, ya eh, la justicia determinará, el Ministerio Público determinará si existe implicación. Eh, en estos actos del cuñado del presidente de la República Danilo Carrera. Bienvenido Gelacio, le miramos y le escuchamos a través de Noti Hoy. Gracias Wilson, buenos días a usted, buenos días a los amigos de Noti Hoy en el país y en el mundo entero. Y yo he indignado, porque en definitiva usted recordará y eso es lo bueno que cuando la gente tiene memoria recuerda. Hoy se pelean entre diferentes actores que quién es el que puso en planes la denuncia de corrupción de las eléctricas en el, en el país. Yo no quiero decir que fui yo, pero creo que el primero que salió y enfrentó en plena pandemia a los delincuentes de cuello y corbata tiene nombre y apellido. Y en buena hora que usted fue testigo, porque usted me permitió en otro medio de comunicación en el que usted estaba, realizar las denuncias necesarias, igual como se lo hizo en el Coavisa y otros medios de comunicación del país. Mindina, le digo porque... En el año 2019 precisamente fue donde yo hice público la denuncia que le costó el puesto al gerente general de esa época, un ingeniero de apellido Intimilla, Cuando eh, fue evidente el atraco que estaban cometiendo contra los usuarios, cuando contratan una empresa, usted recordará, con nombre y apellido, Cercoel, para realizar a, el, la lectura de los medidores en Guayaquil, y esta empresa no hace O sea, no cumple con el contrato Y demanda a Cenel. Y Cenel nos monta a otra empresa Para que venga a hacer el control De la lectura de los medidores Y de forma discrecional Empieza la sobrefacturación Que se la denunció públicamente Entonces, la mañacería Le costó al ministro, digamos Al, al, al gerente general de, de aquella época, le costó el cargo Gobierno de lenin Moreno Moreno públicamente sale y dice que para compensarlo a los usuarios hacía la entrega de 50 millones a CENEL ¿Dónde están los 50 millones que yo vengo hasta el día de hoy insistiendo a las autoridades y he pedido públicamente que Fiscalía intervenga en esa época y Fiscalía hizo de oídos sordos nunca le dieron importancia a la denuncia hecha públicamente cuando era obligación de oficio de parte de la Fiscalía intervenir y detectar a tiempo este tipo de anomalías y nos evitábamos estar como hoy en día estamos con el escándalo de que familiares del presidente o gente muy cercana al poder son los que han delinquido es es precisamente por la impunidad que gozan los de, los de cuello y corbata porque en definitiva aquí en el país solamente que tiene padrino se bautiza y el que no muere moro y eso es lo que indigna uh, mi, mi querido Wilson ahora Gilasio se ha dicho siempre que eh, el tema del manejo del sector eléctrico es una importante cuota de poder. Eh, en determinado momento se dijo que manejaba una familia guayaquileña eh, de eh, un ex eh, presidente de la República, eh, el sector eléctrico, y que allí se hacía y se deshacía de acuerdo a la voluntad de ese núcleo familiar. Eh, posteriormente se hablaba de injerencias, de interferencias. ¿Es que acaso ese esquema eh, que se generó luego de la creación de la empresa, eh, de empresas públicas de EMCO, eh, da pie para que se puedan realizar ciertas manipulaciones? Porque eh, el gerente de EMCO es quien tiene la palabra para la designación de su representante en los directorios de muchas otras eh, empresas públicas que manejan recursos, que manejan inversiones. Eh, ¿Cómo entender esta problemática que usted la ha seguido de cerca eh, con estas cuotas de poder que le han pasado factura al pueblo ecuatoriano, que le han pasado factura eh, a, a los más pobres? La cosa pública ha seguido siendo la concha de inescrupulosos políticos y precisamente los políticos de siempre. Esto es que o tras del poder sacan las famosas cuota de poder. Porque aquí en el país dejémonos de hipocresías, aquí hay que decir las cosas como son. Ningún político da puntada sin dedal. Todo político, entre comillas, dice que van a colaborar con los gobiernos porque tenemos que arrimar el hombro para sacar el país. Adelante Y la pregunta es, ¿quiénes son los que salen adelante? Son solamente sus familiares, su entorno y los guachimanes que se prestan, los testaferos que se prestan para manejar la cosa pública y enriquecer a los políticos de siempre. Porque en definitiva, quienes se han beneficiado de la cosa pública aquí en el país siguen siendo este grupo de mafiosos que no sé cómo pueden mirar a los ojos de su familia cuando se sientan en la mesa a comer, cuando saben que le están quitando el pan la boca a las familias pobres de este país. No sé cómo con cinismo se presentan en las tarimas para decir que vamos ahora sí a combatir la pobreza. Y me pregunto yo: cada cuatro años seguimos combatiendo la pobreza y la pobreza de este país incrementado, hizo. Y hay que decir las cosas así, con la claridad mediana que nos caracteriza a nosotros, los hombres de bien. Son estos, supasangre, los responsables de lo que.